está la iglesia en América sólidamente detrás de Israel nos dice una reunión reciente de líderes cristianos ofrece gran esperanza nos habla de cómo se iban a encontrar toda esta gente en cierto sitio y vamos a ir viendo un dato interesante durante esta convocación histórica se busca un día para todos para celebrar conjuntos y pedir un día de fiesta recordando los diez mandamientos fijaros que dice aquí Oyeron un mensaje que ha ido en gran parte inadvertido en muchos sectores del reino cristiano y que es incluso contrario a los dogmas y a las doctrinas que son enseñadas en muchas iglesias del sur de América. El mensaje era que la iglesia debe ayudar y apoyar a Israel y a la gente judía y que CUFI, que son las siglas de esta organización, fue formada para ese propósito solamente. Fueron dichos que las agendas personales no serían una parte de este esfuerzo especial y que incluso las metas tales como esfuerzos de la vida favorable y de las misiones el incluir y especialmente esos centrados bueno es que es traducción del inglés eh, directa por ordenador eh, en convertir a los judíos a la fe cristiana no tendrían lugar en Kufi os voy a hacer un poco de resumen en general esta gente está trabajando desde el mundo protestante en Estados Unidos para apoyar a Israel con un propósito ellos dicen